y después voy a compartir la pantalla Okay, let's go. Hello, Hasabev. Don't worry, I'm going to send you the um, the recording of your class, okay? We played Kahoot, so that I'm going to send you the Kahoot game too, okay? See you tomorrow, okay? Bye-bye. Have a good night. hello again what do you see on the screen betty what do you see on the screen betty have you stopped sharing your screen okay yeah uh, i stopped sharing my screen let's uh -huh. view the report okay And let me tell you that it is a very difficult kahoot you know why i told you didn't i tell you that it was going to yeah. be difficult why Mm. Because because Arabs are cheaters. What? Arabs are cheaters. Ah. <laughs> Shh! Cheaters! But I don't want them to listen to me because they can kill me. For saying that, <laughs> you know, this is real. It's real. They're this... crazy. Crazy. All of them. Ah, Arabs yeah. are crazy. Congratulations, mitsa Gabriel. An applause for Gabriel. Yeah. Come on. Oh, An applause thanks. for Gabriel. Yes. Okay, that's good. Excellent, excellent, Gabriel. You did it all right. You did it okay. You... <laughs> yeah. You, you keep calm. You know, this is my Google, my assistant, who is saying Estoy para servirle. <laughs> Okay. Now, you see that this is interchange. Interchange, intro. You see this here? Yes. Okay. Gabriel, did you study the intro book with me? Yeah. Gabriel, are you there? Gabriel, you can turn on your microphone, please. Oh, oh, no, no. Yes, teacher. Did you study the intro book with me? Yes, yes. Okay. Who, who was your classmate when you were studying the intro? You had another classmate. Who, what, what was his name? Do you remember? No? With, with Chuy. Chuy, Emilio, yes. Jesus, Emilio, Chuy. Yes. Yes. The one from yes. Chihuahua, from Ciudad yes. Juarez. Don't yes. you remember units number six and seven? Uh, the, unit six and seven are about daily routines. I, I, remember, I remember the unit, but I don't remember the the name the okay good good now observe this is a grammar review which was prepared was created by an Arab but I would like to know what the name of the Arab is I'm going to check it out and I will let you know okay but here you are there's the full report if you want to see you view the podium do you want to view the podium view the podium the podium is here so drums for Gabriel drums for Gabriel you see the? okay Gabriel is on the second place I was supposed to be in the first place but I got two incorrect answers I didn't answer immediately in one of them wait just waiting for you <laughs> I was waiting for your answer because I wanted to be the last one and then I made how many mistakes two other two other mistakes okay two other mistakes so I got 22 questions correctly the other questions were wrong remember that there were 25 25 questions okay so here you are the average was okay for me The average was okay for me. And it was okay for Gabriel because he had, Gabriel had 19 correct questions. And this is okay, very well. 19 out of 25, okay? And this is okay. But you got 14, Betty. What happened to you? I don't know. Okay, no, no. You know what happened because yes. you didn't study the first level with me no. you should have yeah. studied the first level with me if you hadn't studied the first level with me you would be number one here <laughs> maybe but no no uh, the third place no. is okay for me now now observe pay attention but this is okay because uh you are like uh 14 out of 20 22 remember that it's 14 out of 22 not 25 we didn't play 25 questions we only played yes. 22 because 22. the first three questions were omitted when you yes. are right when you are right so I only made one answer incorrect or two and one that I didn't answer because I didn't have time you know yeah. Yeah. my internet was slow when the internet is slow you have to click it Immediately, if you don't click it immediately, two possibilities you break the glass, <laughs> you can break the glass trying to hit it, you know, or the other is that you fail in the question. Okay, now observe this pay attention. This is the but the, this is okay because if you get 14 out of 22, it's okay, it's okay, it's good but gabriel was very good because it was 19 yes. out of 22. it was excellent very good because this is a very difficult coward because there is an arab <laughs> you know uh, very crazy yes <laughs> okay and it's difficult really difficult now let me go to the next step here what is it the next step Uh, some reports have moved move your, teams your team's sharing. shared workplace. workplace ah right well learn more about it let me go back to this but i don't know what is happening here let me check it out i don't know i cannot move it from here okay the reports oh no no mm. no let me go back the report is here here you have the podium and I'm going to go back let okay. me go back to the report as you can see here this is the average of Bye. all the is average for all together all together because three players were playing the game right three players 25 questions that were not 25 because they were 22. Remember this. And we played it in 27 minutes, okay? So let's observe the players. The players are here. Ed, Gabriel, and Betty, okay? Edgar was 80% correct, okay? You have here Edgar, but let's go Not to this place because remember the first three were incorrect because we omitted we omitted the first the second and the third answer right so what was the problem with Edgar the problem with Edgar was this one observe this <laughs> does your grandfather uh, I don't remember what the question was but I didn't I have no answer i have no time for clicking yeah and the other one was what time do you go to school i don't know i go to school at 6 30 in the morning i think this is a mistake isn't there a mistake i did it correctly didn't i do it correctly because if you yes. answer the other answer was 6 30 a.m am is correct too If oh, I know, it's in the morning. Oh God, this is incorrect. God, this is my stupidity. I didn't see, I have to replace these glasses because I cannot see, you understand? In the morning, you see Gabriel, I am stupid. <laughs> I made a mistake here, right? The correct answer was yours was, I go to school at 6.30 a.m. or in the morning, but there, here you see, in the morning, know the, this Arab, ah, he's a cheetah, you know? <laughs> okay, now, let me continue, see more. Numbers 22, 23, 24, and 25 are here and all of them were correct but i'm going to correct the arab mistake what is the teacher the creator of the kahoot game mistakes tell me The mis he had certain mistakes here can you please tell me what the mi first mistake it was do you see this here betty yes, there is a mistake and, and um, 23 24 and 23 there was another mistake what was it yes. Eh, ¿Do, do you, you any have Have, any, have, you, have you, any? Sí. ¿Do you have any rocks on la la la? Si sí, uh, el profesor árabe, déjame decirte una cosa: si este árabe le puso a sus alumnos esto, este árabe está muerto porque más de un alumno es. <risa> ¿Cómo lo va a poner esto? es confuso. Sí. De un hecho, profesor no sí. se debe equivocar. O el profesor debe reconocer su falta. Sí. Yes. Una de dos, si no le reconoció la falta, ese árabe está muerto. ¿Y ¿No lo puede corregir? Yo lo puedo corregir, de hecho, yo voy a duplicar esto ah. y se lo voy a enviar bajo mi nombre. Quieren que le deje, en lugar de 20, 30 segundos, le dejo 20, eso sí, porque ya lo vieron. Ya saben sí. dónde está la falla. Yo voy a corregir este, pero aquí tuvo otro error. Dime, Gabriel, sí. Gamo, Gabo, dime, ¿cuál fue el error aquí en el árabe? La doble, la doble D. De... El WD, ¿qué debe ir en la segunda D, dime? Una S. Una S, ¿ves? Aquel alumno sabe Pero más que se maestro. Momento, por un momento lo vi y pensé que estaba hablando en pasado, porque sabe que en la respuesta abajo salía como una respuesta en pasado, y dije, ¿será que, que era D? O sea, quiso poner D, ¿sí me entiendes? Yo pensé tía, mil maravillas, ¿tú sabes por qué? Y también pensé, este árabe del carrizo, ¿tú sabes qué está haciendo? Está distrayendo al estudiante. Porque el estudiante pierde tiempo en esta tontería, por no decir otra. Pierde el tiempo cuando hay un error del profesor. Entonces, está muy bien que hayamos hecho esto. Bueno, esta clase está siendo grabada, pero no la voy a pasar a YouTube porque me puede agarrar el árabe y matarme. Ok. Bueno, matarnos a todos, porque matarnos a que todos. Que... pero bueno, de todas maneras tuvo un 80%, malo no estuvo, ¿no? <ríe> Para la falla mía de internet y todo lo demás. Bueno, vamos atrás. Irme atrás significa, eh, ¿con quién vamos, Con las damas primero, ¿verdad? Sí. ¿O vamos contigo? No, no, con, con, con la señorita primero. Fusilamos a Betty ahorita, la vamos a fusilar. Porque a Betty le vamos a sacar los trapitos al sol. Así se Ajá. dice en Venezuela, ¿viste, Betty? Los trapitos. Le sacamos los trapitos a Betty. Aquí ¿Sí? también se dice. Trapitos a al ver, sol. Bueno. ¿Qué se trata? Tú vas a ver. Vas a ver. Vamos, pero la dama son primero. Aquí está Betty de tercera. ¿Sí? Ójule. ¿Qué pasó con Betty? Ay, Mira voy. la que tuviste. Tú... No, no, no consideres la primera, segunda y tercera porque no cuentan. ¿Entendiste, Betty? Yes. No cuenta. Esa la... Todos lo pusimos. Cuando cuando Gabriel se borró de la pantalla y se puso de nuevo, volvió a copiar, él me asumió que porque voy a estar yo adelante, le llevo tres a Betty. A propósito, a saber se disculpó por no venir hoy. Ya me pasó un mensaje. Ah, qué bueno, pero está bien. Entonces, está bien, yo le voy a mandar su cajuta. Ahora bien. Lo que no está bien de Betty, para ti, es esto. Yo te oí la grosería que dijiste cuando... No, mentira. Ah, a poco dije una grosería? No, no, no, no, no dijiste no. ninguna grosería. No, no, no. Echando broma. Tú no oíste no, ninguna grosería, pero ¿verdad? Cuando, me di... cuando ya le había puesto, dije... ¡Ay, me equivoqué! Bueno, yo, yo sí vi ahí que dijiste... Era la verde. O algo así, ¿no? Y parcaste la azul. Y ahí, era la verde... Yo te oí antes de inclusive que acabara el tiempo, tú sabías que la respuesta había fallado. ¿no? Sí, ya, yeah, ya. Yeah, Dice, yeah. era... Bueno, te lo voy a reenviar para que tú te des cuenta. Ella misma se dio sí. cuenta de sus errores. ¿Ya? Uh -huh. De hecho, sí. <risas> Katy tiene, ok, está bien por lo de tiene, porque Has es para Katy. Pero, eh, ellas, tiene una nueva amiga, creo que oh. decía ellas. Eran sí. dos. Y por lo And tanto those. no puedes ponerle la S, tiene que decir go. ¿Entendiste, Gabo? Okay, yeah. Gabo sí lo entendió, porque Gabo mm -hmm. lo hizo muy bien. De esta manera lo vamos a revisar, Gabo. Ahora le sacamos los trapitos al sol a Gabo. Yeah, vamos yeah. a Gabo ¡No tiene! <risa> <risa> ¡No tiene trapito! Anda <risa> siempre. ¿Tú sabes por qué? Betty, él pone su pantalla así, mira, ven. Betty, mira. ¿Cómo? ¿Estás viendo a Gabo aquí? ¿Lo estás no. viendo? Él no tiene ropa. No. Él está desnudo ahí. Bueno, si está en Vallarta, pues. Está en Vallarta, mucho calor. Entonces él anda allí en interior, en el ropa interior. Sí. Es ro <risa> <interior. risa> mentira, no es a Gabo, dígelo. No, oh, bastante calor, bastante calor. Hace calor, hace calor. ¡Ah! <risa> okay. Bueno, vamos a seguir con esto seguimos con Katy, digo con Betty. Betty my older brother tú vas a poner study no tiene que ser studies en todo caso ay no, no, me di cuenta studies esto es singular Betty, ¿cómo se te ocurre? ay, me estupendo bueno, dale en esta de Ali, mira Ali ¿tú sabes por qué me di cuenta que este señor es árabe? Porque todo es Muhammad, Ali, sí. Ahmad, Ahmed. así o no? Sí. Tiene que ser árabe, un profesor árabe. Pero muy inteligente. Sí, Ali. ¿eh? Muy brillante. Bueno, los árabes, la mayoría son muy inteligentes. ¿Por un porque se equivocó. Ah, bueno, se equivocó. Mira, como es Ali, no tienes sí. por qué meter aquí S, porque no, ya la S es, no. está manifiesta en el DAS. ¿Me escuchaste Betty? Sí. Aquí dice Correcto. que Hasagaba y Betty terminan clase a las 8 y 35 pero nos quedan 5 minutos, tranquilo ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Comprendiste tu error? Sí. Muy bien, entonces acepta tu error vamos a ver más a partir del 10 del 11 en adelante creo que tú no cometiste más que uno o dos errores ¡No! <risa> ¡Ay! ¡12! No es posible, no, no, no, no, no da pena, da pena me callo, no, no, no, no, me callo, ok, la 12, do you get up early on weekends, mira Betty, la culpa no es tuya, es culpa del, del desgraciado árabe, que pero esa está allí. correcta, sí, él no puede decir ay con una I minúscula, ¿Entendiste? No, pero no, no, no. La respuesta no. está que es correcta, pero está incorrecta. ¿Por qué? Porque hay, no es... ¿verdad Gabo? Que no se dice hay con minúsculas. Yo, yo Gabo no cayó en esa en trampa esa. porque Gabo estudió sí, conmigo. Yo, yo le dije yo, en alguna oportunidad: mira, nunca escribas hay con minúsculas porque te va a agarrar un árabe que habla inglés y te mata. Es ¿Entiendes? Que yo, yo también la puse así. Ah, ¿tú también la pusiste así? No, mira, yo te voy <ríe> a la... <ríe> <risa> que lo sigo adelante. La otra. A ver en esta. Mira, tú no Drive. puedes decir, ah, Rice, no. si tiene como sujeto, ay, por favor, Betty, ay, ay, no, no. Ahora sí me da pena. No sigo. A mí más, a mí más. Vamos. Pero me la Mira, bato. Betty, Betty, no puede decir, it's, así. Si tú estás hablando de la clase de inglés, es it. Y la S va aquí, it starts at 2 pm. Tu clase de inglés comienza a la una. No, comienza ya a las dos. Pero comienza a ponerle la S aquí y quitarle esta S de aquí. ¿Ya entendiste? Okay, presente simple, tercera persona, porque en la clase de inglés es IT, lleva S. Paso a ver la otra. La número 18, que habla del señor Santini, que vive con su esposa. Bueno, entonces que este señor Santini es gay, más nada. Fin de él vive con la esposa los fines de semana, pero de resto durante la semana bueno. vive con su, com su compañero de trabajo. Pues claro, ¿Qué ¿por qué no? Así bueno. es, es libertad de sexo, de género. Pero exactamente. ¿Sabes? Y esa es la razón, yo entendí tu argumento, Betty, antes que... <risa> Thank you, Edgar. <risa> sí, él, él se considera chica, pero se, le faltó poner she aquí. ¿Ok? Pero resulta que ahora tú puedes ser él y ser ella al mismo tiempo. Yo no entiendo Ay, eso, pero... Sí, entonces está correcto eso. Está, está correcto, pero está incorrecto. No, para mí está incorrecto. Yo estoy enchapado a la antigua. ¿Me comprendiste, Betty? Yes. Sí. Sigo I'm adelante, sorry. a ver más. De la 21 a la 25, todas están correctas, Betty. No tuviste ningún error. Vamos a ver si es verdad. Ah, no, no tuviste ningún error. De la no 21... Porque tú te no. fijaste muy bien. ¿Ah? La 21 ah, la está no mal. Tiene ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué metiste aquí la cabaña, Betty? Mira, si a ti te pregunta, ¿cuál es tu casa de los sueños? Uh -huh. Mi casa del sueño es... Dice si que... hubiera puesto una cabaña, te lo acepta. Pero él no puso aquí una. ¿Dónde está el una? No, no lo tiene. Ya me di cuenta no lo muy tiene. Tarde. Ya ven, yo también me di cuenta de... Él. Allá arriba, ¿te recuerdas? Cuando le faltaba el the morning, in the morning, Sí. y había entrado. tarde. Entonces, es mi error, sorry, pero uno sorry. tiene que reconocer su error, que este árabe es muy vivo, pana. Se pasó de Maraca. Bueno, <risa> Maraca no lo conoce, porque ese no está aquí, no, no existe, ¿verdad? Se pasó de Maraca, existe allá, Gabo. En Puerto Vallarta no existe, ¿verdad que No. Pero Gabo, ¿sabes dónde es Gabo? No, no es de México, ¿verdad? No, él es venezolano. Ah, con razón. Por eso es que él entiende como soy yo. Él me entiende a mí. <risa> aunque, aunque, no, aunque tenga ciertos problemas. Bueno, problema en inglés, pero nada más. ¿Ok? <risa> bueno, lo que sí es tan mal es que tú tuviste un 56%. Eso es como decir un calificativo, calificativo de 5.6%. En base a 10. ¿Eh? Pero, aprobaste, aprobaste. pero aprobaste en la orillita. No, pero no, no me consuela. Pero, mí, pero no me consuela a mí tampoco, porque el rendimiento de suficiencia en mi escuela debería ser 70-75 mínimo. Esa es en la idea, Betty, pero tranquilo Nos vamos ahora de aquí atrás. ¿Dónde es atrás? A ver. Cierro esto. ¿Y dónde me voy a ir al reporte que re revisa a quién? A Gabo. Aquí está Gabo. ¿Cuánto tuvo Gabo? Casi un 80%. Mira. 76%. Gabo estuvo muy bien. 7.6 se va a hacer 10. No está mal. Lo que pasa es que Gabo no me está oyendo porque está hablando con, con un, un trabajador de, de él. El que tiene una empresa, ¿no? Sí, me habías comentado. Ah, bueno, y está muy ocupado. Aunque tú lo ves así muy joven. Ni me está oyendo porque está atendiendo su trabajo. <ríe> Gabo, don't ¿estás ahí? Sí, yes, teacher, sorry. Okay, don't worry. It's okay. Mira, aquí están okay. tus, si quieres te mando el reporte, Gabo. Y tú lo ves después porque yo sé que tú estás muy ocupado y cansado hoy. No, no, it's okay, teacher. It's it's okay. Okay. puedes seguir. Ok, yeah. Las primeras tres olvídate, Gabo, porque esa la desechamos. Te quedó claro, okay. ¿no? Tomamos 22 nada más. Eso fue cuando llegó mi estimada. ve que todos son Hamad, Hamed, Mohamed, Ali? Ali no sé qué. Ay, Dios mío. La única que me metió aquí fue una Katy. Katy, <ríe> Beth. Ok. Vamos. Y le metió una H intercalada, pero bueno. Vamos. Ok. Aquí, Beth and her brother always... Si habla de Beth y her brother, Gabo, no, no, no, observa. Dice, Esto es exacto, plural. Por ser exacto. plural... Está bien el use, está bien, always use. Es que no, lo que pasa es que él se los traía pegado o sea, estaba uno arriba de la otra y le pulsé uno, pero, o sea, me había equivocado, pero sí sabía que era... Ah, el, y, o sea, el problema estuvo pues, aquí, la S. Sí. ¿Eh? Ellas no necesitan de transporte público, ellos, ni Betty ni su hermano. ¿Por ellos. qué? Porque sí. viven cerca del colegio o cerca de donde trabajan, qué sé yo. No, no usan, no lo necesitan. Entonces, para que quede claro, hablas de plural, pero no necesitas la S tampoco. Paso. Ok, Gabo, lo hiciste muy bien. Hasta la número 10 está perfecto. Sigo adelante, fuera de ese detallito, ¿no? Sigo adelante. Y va muy bien, te aplaudimos. La bien. número 11 en adelante, Gabo. Estás pegado al internet porque no cae. Mira, no baja. Okay. Está. Aquí está, pues. ¿A qué hora Ali se levanta? O no sé, o a qué hora Lee, Ali, no sé qué dice aquí. Pero si era Lee. No, la, la 12. Ah, perdona, la 12. no era esta, era esta. Estoy viendo mal. Mira, ah, es el mismo error que tú me dijiste, que está escrito ahí en minúscula. ¿Te das cuenta? Entonces, Gabo, tienes razón. Te diste cuenta tarde, igual que Betty. Sigo adelante. No tuviste ningún error, Gabo. Hasta la 20. De la 20 en adelante, de la 21, yo se los advertí, que estaban bien difíciles. What is your dream home? My dream home, la misma historia, lo mismo que cometió. Tú te copiaste, Gabo. Gabo, tú estabas ahí chiteando. Estaba oh, viendo el examen de Betty. Respondiste sí. la misma, la verde. ¿Cierto o falso? Sí. Ah, una, sí, cabaña, sí. una cabaña, una cabaña, a cabin, ok. ¿Cuál es tu casa a de los sueños? Yo Me entiendo que sea una cabaña. Para mí es una mansión en el nacido. Sí. <risa> <risa> Toma tiempo. Ustedes están cansados hoy. Muchas gracias por su atención. De verdad, se los favorezco muy bien. Muchas gracias. De verdad, está muy bien. Yo voy a, voy a tratar de buscar este cajú. Lo voy a acomodar. ¿Ok? Sí, Voy a por acomodar favor. el cajú. Y se lo voy a reenviar. Yo voy a cerrar esto. Yo no voy a pagar esto. Mira, ¿tú estás viendo lo que yo estoy viendo? Sí. ¿Qué estoy viendo? Dime. Los precios. ¿Los precios de qué? De los Kahoot Pro, del Premium. Ah, ¿tú sabes qué es Premium? Mm, Gabo pues... sí sabe, porque él es de la alta alcurnia, de la aristocracia. Mm. ¿Tú sabes? Gabo, ¿tú sabes <risa> lo que es Premium? Bueno, se supone que el, que el servicio premium te, te, te trae otros beneficios, ¿no? En este caso imagino que no sale publicidad y eso, porque es la mayoría de las cosas que hacen así con, los, con, la, con las aplicaciones. No solo eso, sino que el profesor puede elegir audios, puede elegir ordenamiento, o sea que ustedes tengan la opción de poner en orden las oraciones como unas gavetitas ah, okay. que salen y entran que el profesor puede elegir los mejores videos Trae otras ¿ya? opciones, puede traer Las mejores opciones. opciones. Pero tú sabes cuánto tengo que pagar yo al mes. 200 pesos, ¿no? 7 dólares. Estos son dólares no, americanos. Estos no, es pesos? 200 pesos, 200 no, esto no son pesos, gabo. estos son dólares. No, pero usted se lo descuentan, en su tarjeta se lo descuentan al cambio en pesos. Por lo, menos, por lo menos, si son 6,75... Eso usted lo multiplica al dólar, que creo que está como a 19 o 20, entonces serían 2 por 6, 12, son como 150 pesos, 180 pesos al día. Por mes. Exacto. Por mes cuenta. Sí, por lo mes descartado. al profesor. Ay, ay, ay. Pero yo tengo que demostrar que tengo una escuela. Ah, a poco no se puede comprar de otra forma? No, si yo soy un privado, no puedo. Entonces tengo que pagar 81 dólares. Estos son año. dólares. Pero es al año, sí, Mario, al año, ah. de 81 dólares al año, a mí me representan, 100, ¿qué? ¿1.600 pesos? No, son como 180 pesos. Voy a pagarlo, voy a pagarlo para ordenar este cajut como tiene que ser y ponerle sí, usted, más. Usted, su, usted suscribe la tarjeta y al cambio de cuánto esté el dólar, pues en ese tiempo, como aquí no, no se mueve mucho, le van descontando, son como, ya es más, ya le digo el precio exacto, déjeme un Muchas gracias por esta información que me estás dando, pero yo no me quería afectar mi tarjeta, porque esto cuando Cien, me pone 135 80... 35 pesos son, 140. Ay, Gabo, si tú te equivocas me vas a tener que pagar esos dólares. <risa> no, <risa> no, en serio, tícheré, es así, no, no, confía, so, confía. Bueno, serían 6.75 por mes, entonces 81 dólares, ¿en cuánto está el, el dólar ahorita? Ahorita eh, como a 20, 20, 20 19, pesos. 80, 19, 90. 19, 90 más 20. 81 por 20. Ay, ah, ya ustedes me van a decir, profesor, no seas codo. No, lo, no, no, no. Pero lo, pero lo, los, 81, los 81 dólares es para el, para el año completo. Ah, sí, pero no seas codo. Págalo. <risa> eso es lo que me van a decir. 5, eso sí, 6.75 por el mes. Mira, Ajá. lo pongo ahorita, mira, yo tengo la opción de free, tri try free trial, o sea, durante un mes o durante siete días, no, aquí me delice. siete días ¿Sí, siete de duración, días? estoy gratuito, voy a comenzar, voy a modificar, escúchame bien, al árabe, le voy a corregir el apóstrofe D, y voy Ay, al árabe, no sé, le voy a meter dibujito, figuritas, sea, video, este árabe era duro. No, y, ca y cambiar el, el, el Cambiar el cajú, porque está, pero cambiarle el tiempo. Le voy a poner un minuto a cada una en lugar de 30 segundos para que tenga más tiempo de pensar. Sí. Mañana estoy pagando. Mañana, no, mañana me suscribo al free trial. Esto sí, le, le veo el interés y que le que veo emoción. Y cariño, lo voy a pagar con gusto. Porque eso trae eso. Ese es el comercio. No voy a pagar con gusto los 200 pesos o 300 o lo que me salga. No, Ditcher, son 140, 140. Ay, cabrón, Dios, estás pelado porque estos son dólares. <risa> esto que te aquí son... Sí, dólares. sí, Por pero eso, se eso, pero... quitan al cambio, al cambio. O sea, Mira, esto se me está acabando. Esto se me está acabando, Betty. Esto se me está Ay. acabando ya. Ya esto va a terminar, ¿ok? Así que antes que... A mí no me gusta que me corten. Entonces, yo voy a cortar esto. Aquí. Entonces, corto. Ok. Paro esto. Detengo la... El, eh, ¿dónde, ¿Dónde me detengo yo? Aquí. Aquí Stop share. Okay. Y voy a irme a end. Nos vemos mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. See you night. teacher. No, disfruté good mucho day. con ustedes, hoy. Me disfruté. Sacarle Gracias. los trapitos a Betty al sol. Hey, <ríe> Todo buena la clase. Todo buena la clase. Bye bye. See you tomorrow. Día, bye bye. bye.